El avión recorre las partes más importantes del ciclón, el ojo, las paredes y algunas bandas externas de lluvia. Los aviones Huracanes han dado un giro a la tecnología permitiendo desarrollar pronósticos más efectivos desde la década de 1940.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 Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Les habla José Juan Tañón Díaz. Sean todos bienvenidos a los sorteos de la Lotería Electrónica. Para hoy, sábado 24 de septiembre de 2022, estaremos celebrando los sorteos de Pega 2, Pega 3 y Pega 4. Los mismos serán certificados por la Auditora María Ocasio Sáez, de la firma de Auditores Aquinos de Córdoba Alfaro Company, y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica aquí en el estudio. Atención amigos de Manatí. Anoche cayó un premio de 25 mil dólares de Loto Cash en Verónica's Bakery de ese municipio. Repito. Se llevaron un premio de mil dólares en Verónica's Bakery. Muchas felicidades al ganador o oh, ganadora. Y atención, Puerto Rico, a partir de este lunes 26 de septiembre, los sorteos nocturnos se realizarán en su horario regular a las 9 de la noche. Las ventas de los Pega 2, Pega 3, Pega 4, Loto Cash, Doble Revancha y Multiplicador se harán hasta las 8 y 45 pm, mientras que las ventas de Powerball son hasta las 9 de la noche para hoy sábado el Powerball tiene un premio de 270 millones de dólares y recuerda que para ganar debes jugar si no juegas no te pegas por esto no termina aquí pues para el próximo lunes el Auto Cash cuenta con un premio de 1.050.000 dólares y la doble revancha tiene 105.000 dólares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 Continuamos, mi gente, con el sorteo del Pega 3. ¡Colete, hermano! Y estamos listos para recibir el primer número, que es el 6. El 6. Segundo número es el 4. El 4. Tercer número es el 0. El 0. El número ganador en el Pega 3 es el 640. El 640. Finalizamos, mi gente, con el sorteo del Pega 4. Mucha suerte, Puerto Rico. Y estamos listos para recibir el primer número. Que es el 7. El 7. Segundo número. Es el 3. El 3. Tercer número. Es el 3. Repite el 3. Último número en Pega 4 es el 8. El 8. El número ganador en el Pega 4 es el 7338, el 7338. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de hoy. Para más información, entra a nuestra página web loteríasdepuertorico.pr.gov. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos a las 6 de la tarde en el horario especial tras el paso del huracán Fiona. Pero les recordamos que a partir de este lunes 26 de septiembre, los sorteos nocturnos se realizarán en su horario regular.